Saludo a toda la banda de YouTube. no, Ya saben que esta es la interacción de Twitch. Que estoy subiendo hoy sábado. Pero se jugó el miércoles. Y aquí están todos mis carnalazos. no, Carlos Esquivel de Blitz. Jacobo Antonio. Eh, y la neta los que se sigan uniendo. Pero vamos a jugar el partido de la semana. A las 12 del día. Contra los Jaguares de Jacksonville. Vamos a darle. Vamos a jugar el partido completo. A ver cómo nos va, ¿no? Hace, hace una, hace ocho días pronostiqué una paliza a los Rams, eh, la neta que ni yo me la creí, pero se dio, entonces vamos a ver si ahora sí se puede dar otra vez lo que pase aquí, espero yo ganar, ¿verdad? Porque el si Calil no gano. 22, <ríe> dice, hola, David 49, dice, buenas noches joven. <ríe> Qué ondita, el Khalil, ¿cómo estás carnal? Eh, señor David... Eh, don David, ¿cómo está usted? Gracias por el saludo. <ríe> Qué chido que se sigan uniendo aquí a, al Twitch, a la transmisión. Este, ya empezó el partido. Eh, a ver cómo nos va. Ando motivado. Otro, otras semanas andaba yo con hueva. Les debo decir que hasta me he puesto a jugar más Madden esta semana. Me estuve desvelando, desmañanando, jugando Madden en línea. Porque ando muy contento. Ando en el mood de, de, de, de, de, de ganar. De que los Niners ganaron. Y creo que así tenemos que seguir. Vamos a jugar contra el señor Trevor Lawrence. dice Vamos vamos señores. Contra contra el señor Trevor Lawrence. No sé si se acuerdan que ya jugué contra los Jaguares. Y me dieron mucha pelea. Iba a decir un chingo. Bueno, sí un chingo de pelea me dieron. Y la neta le saqué el juego así de riñón. Espero que hoy no vaya a ser este lo mismo. Porque necesitamos ganar este partido. Para ponernos tablas en la temporada regular En la Real, aquí voy muy bien Aquí voy 8-1 Un partido que perdí fue de la semana Que no, que no estuve por aquí me lo, me lo perdí a propósito para castigarme Por no andar por aquí Pero ahorita tenemos que ganar Ahí está Laya Mitchell Que se lastimó un dedo Y no se sabe Qué tan grave sea, dice Shanahan Que parece que no, a lo mejor le ponen por ahí Un clavito o algo Lo bueno es que es dedo de la mano Ronnie Lott jugó con el brazo fracturado Entonces no creo que tenga que ser un limitante el Para el señor Elaya Mitchell Dice El 34 o sea, Aquí le ponen el 34 amigo, no sé por qué Supongo que todavía siguen pensando que, que Sherman está con los Niners Pero aquí le ponen el 34 Chino. Y de repente le ponen el 25 Jugará Mitchell. Es que lo tengo en el fantasy. Pues esperemos que sí, Chino. Hijos. Chino, ¿cómo estás, carnal? Dice. X2. Por dos y Pues mira, todavía no se sabe bien, nada más se sabe que se lastimó el dedo, que se, no sé si es fractura o qué pasó. Habrá que ver también de qué mano, si es la izquierda y él es derecho, pues podría ser que no le afecte tanto, así bien vendadito. El Kalil 22. Ya veríamos qué onda. Dice. Da muchos puntos. Si el Aya Michel les está dando muchos puntos en Del Fantasy. fíjense que ya me estoy tratando de animar a jugar esa onda. Este porque se ve que está chida. Yo creo que para el otro año voy a jugar esa onda. Del fantasy. Juegazo de, de, de, de Jimmy Ward, eh. Miren que yo no soy fan de Jimmy Ward. Qué juegazo digo. David 49. Dice. Soy yo o los próximos cinco partidos son muy ganables. El Khalil 22. Dice. No te metas, no disfrutas los partidos. Ah, va, no me voy a meter entonces. Betisky 33 okay. Dice Hola Saludos carnal, ¿cómo estás Betisky? No muchos puntos, yo soy Los próximos, los cinco próximos partidos son muy ganables Claro que son muy ganables jugando Jugando al nivel que jugaron Este, este, este lunes Si juegan así, sí son muy ganables, si no Si no la neta Si juegan así como estoy jugando yo, no pero si juegan al nivel que le jugaron a los carneros, son cinco juegos muy ganables. Hasta el de titanes y ese sería un agarrón. Dice, al contrario, con el fantasy disfrutas los partidos y conoces a muchos jugadores. Venga, pues ya, ya se está haciendo el debate entre el Kalik y Chino. ¿Qué es mejor? ¿Jugar fantasy o no jugarlo? Saludos hasta Monterrey, Chino. Salúdame a tu papá. Ese señor Niner de... De la vieja guardia, me recuerda mucho a mi padre salúdamelo por favor si anda por ahí, un abrazote al padre del chino, vamos o sea, a ver tu papá chino ni sé su nombre para ya, mandarle bien su saludo como debe de ser ¡Ah! ¡Ah! no puede ser ¿por qué los jaguares me hacen eso? Oh, 33 dice, yo opino que es bueno así como para divertirse un poco. ¿Sí será? Pues mira, lo voy a intentar y si veo que me empieza a traumar dice. mucho... no. papá chino se llama Adalberto. Mira, Gracias, Adalberto al, señor, al señor Adalberto... ¡Suéltame! Ahí está, ¿dónde? ¡Bien! ¡Bien! Hertz, Morris, Hertz, creo que es. Está. sac. Saludos a Adalberto, a señor señora, Dalberto, un saludo @chinorth, yo creo que no pecú luego si un rival tiene a un náyner luego no quieres que juegue bien para cuno de puntos. Pues eso es un buen punto, eh. O sea, si de repente no quieres que que te la apliquen. Ah, ese. no puede ser. Ay, Chinor dice: jajaja ja, ja, para nada. Ojalá pierda si es que ganan los noveno S. El Khalil 22. Dice: Por eso tengo a Devo, jaja. Ah, Divo les debe de estar dando todos los puntos del mundo. ¿Dónde? No, no llegó. No llegó. No llegó. Quien tenga Divo en su fantasía se debe estar atascando de puntos seguramente. Dice. Casi. Este güey se la va a jugar, se la va a jugar, estoy seguro. El 22. Welcome to the Family Charlie Padilla. So Charlie Padilla 71 dice. Hola mi Pablito, va a estar bueno esos Jaguars le supieron jugar a los Bills. Correcto Charlie, bienvenido carnal, bienvenido acá al Twitch, Qué chido ganas por aquí. a estar bueno, esos Howard sí, mira ya, me metieron seis. Me metieron seis y no lo puedo creer, ve. En cuartas se la jugaron. Me la aplicó Trevor Lawrence. Y la, así me jugaron la vez pasada y me da un coraje. Ahorita pues nos ponemos abusados. No, no, no me pueden ganar. Ay, me alcanzó a bloquearle. 7 a 0. Venga. Según yo ya he entrenado más Así que esto no debería estar pasando <risa> Ahora sí entrené Espero que luego llego aquí al Twitch Y agarro el, el juego Porque no he jugado todas las semanas, Pero ahora sí está entrenando Y no puedo creer que me haya an anotado 22. así de fácil Dice Predice un regreso de patada Ay, Ahí estaba Estaría chido Dice, ¿Sabes qué pasó con DJ Jones o porque ya no jugó en los últimos drives? Yo vi que salió en una de esas cojeando hermano, salió medio cojeando DJ Jones, no sé si fue grave, espero que no. Pero supongo que fue este, que esa fue la onda. Y por eso a lo mejor lo guardaron, yo digo que no es tan grave, pero a lo mejor lo... ya como estaba el juego mejor lo quisieron descansar. Yo creo eso. El Khalil 22 dice, para que no se agrave el dolor. Exacto, sí, evitar una lesión más fuerte. Vamos a hacerle caso a Shanahan ahora. Si Shanahan dice que corramos, corremos. Si Shanahan dice que lancemos, lanzamos. El Khalil 22. Dice, Inténtate ataque. Ahí está. Voy, voy a intentar. End attack. Ok, vamos a, vamos a intentar buscar a Kill. Me late. Aunque ahorita no está Kill, pero vamos a intentar Ponerla a la cerrada. ¡Ah, oh, qué buen pase! Ahí está. Ahí está. Concedido el Kalik. El Kalil a Duili. No era Adquir, era Duili, pero fueron 6 yarditas. Chino dice, ya había Bosa y Jones con capturas para Lenadro. Ojalá, es que mira, si se juega bien, se, este Bosa se puede destapar ahí con varios sacks. Bien, está Monster, pero pues Monster no juega. Es más, vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Para qué dejamos jugadores que ni están, este, que ni están ahorita? Vamos a meter a los chidos. El Khalil 22 dice, va. Vamos a meter a Elaya Mitchell, lo vamos a meter a Jeff Wilson, ¿no? Ya regresó Jeff Wilson y a mí me gusta mucho cómo juega Jeff Wilson. De guión bajo Blitz 53. Dice, pobre Bosa solo Holdings le hacen. Yo no entiendo por qué los árbitros son tan Charlie hijos de... Padilla 71. Dice, Pablito te gustaría que se quede Garopolo para la próxima temporada. Ay, mira, son preguntas, este... Son preguntas bastante, bastante, bastante, bastante complicadas. Yo creo... Jason Berrett ni está. Vamos a meter a el Mosley. Eh, Kevin Williams no. Vamos a meter a quién es el otro esquinero. Aquí ni siquiera aparece este... Josh Norman. No sé por qué no me lo... Según ya se actualizó y no está, vamos a poner a Demodrio Lenoir Ya. Safety vamos a poner Jimmy Ward. Está bien de free safety de strong. Jugó muy bien, talano Ufanga. La neta es que Ufanga ahora sí jugó bien chido. Ahí está. Ahí está el equipo como debe estar. Mira. Eh, Bosa y Jones con capturas. Ojalá que sí se puedan llevar a capturas contra Leandro. Este, Yo creo que está puesto el juego para que lo hagan. Eh, pobre Bosa solo holding. Sí, con Bosa... Yo no sé los árbitros qué tranza. O sea, son tan descarados. Yo no sé si no, lo, no los marcan porque se llevaría 10 capturas por partido. Y entonces le quitaría el chiste al juego. Pero son demasiados holdings los, los que le hacen a Bosa y... ¿Y los árbitros nunca ven nada o no quieren ver? Me gustaría que se quedara Garópolo para... Mmm. Dice, predijo un partidazo para Ayruk. Sí. Mira, si Garópolo sigue jugando como, como ha jugado los últimos tres partidos, porque los últimos tres partidos han sido buenos juegos de garópolo creo que se podría considerar eh, tenerlo un año más, sobre todo porque ya nos va a pegar en, en, en el tope salarial. O sea, ya no es tan caro tener a Garópolo el próximo año. Podría ser una opción, pero si el equipo no levanta, seguramente se va. Pero digo un partidazo para Ayuk. Ojalá, mira... Yo creo que con que Ayuk haga las labores de sacrificio que hacía en su momento eh, John Taylor cuando Jerry Rice, ¿no? John Taylor era el que se sacrificaba mucho para que Jerry Rice brillara. Entonces, si Ayuk sigue cumpliendo, Divo va a seguir teniendo el temporadón que, que está teniendo Divo Samuel. Ahí está. Ay, ¡Ah! Casi anotamos Brandon, Eyuk, míralo. Lo, lo, lo, lo, lo ¿cómo se llama Eso. Eyuk, ahí está ves. Lo este, lo invocaste y ahí apareció Eyuk. Será un, una una. ¿cómo ¿Se llama? ¿Será una premonición? Hablaste de Eyuk, apareció Eyuk. Dice. Yo creo que debemos mantener a Garapolo, las estadísticas hablan por sí mismas, con Garapolo ganamos y sirve para que Tralan se aprenda más. Pues sí, chao. Dice. Lau ya entreno. Mira, primero Carlos, este, yo también creo que Garapolo si sí sigue jugando así. Pues es, es, puede ayudarle mucho a, a Trey Lance sobre todo por el por el sistema de Shanahan miren se habla mucho de Rogers y yo he hablado también de Rogers que me gustaría pero y aunque es un gran un viejo lobo de más Rogers y no creo que le cueste tanto trabajo eh, asimilar el sistema de Shanahan Garoppolo ya se lo sabe de, de arriba abajo y de abajo arriba no entonces eso es principalmente en lo que le puede seguir ayudando a Trey Lance pero ya veremos. El Además, 22. Podríamos Dice, ahorrarnos Dice, la lana de Rogers ¿Solo en, va a en estar otros... su último año Sí, yo creo que el Garopolo puede cumplir su quinto año el y ya 22. se vuelve a gente libre. Dice Nada más que esa es la gran tentación, ¿no? Rogers, este. Rogers se vuelve a gente libre o no sé cómo está la situación. Pero pues, esas oportunidades no, no se deberían de dejar pasar frente un coreback así. No puedo parar a los jaguares. Dice, quiere cumplir su sueño. No, yo feliz que lo cumpla. O sea, carnal, que si lo cumple, ahí te encargo. Porque los jaguares siempre me mueven así. Padilla 71. Dice, nunca nadie habló de los holdings y los golpes que no nos marcaron a nuestro QB en el Super Bowl del 2019. Yo sí, Charly. Yo sí se. Métete a ver el, el, el video de, de Garoppolo fuera de los Niners, donde le contesto a Enrique Garay. Métete a verlo. Y yo analicé todo lo que pasó al final del partido. Y parte de, de lo que pasó ahí fue que los árbitros se hicieron bien güeyes con, con los castigos que, que se le tuvieron que haber parcado a los 49 sí. Suponiendo que Trano no esté listo para el otro año y JG fuese cortado, mi sueño guajiro sería que trajeran a Cappernick. Carlos Esquivel 343. Sí, jole, está. Dice. ¿Qué tripleta de Linebackers vamos a tener con Grenlab, la mejor de la NFL? Ah, sí, esa era otra pregunta de Betiski, se me pasó. Sí, Drew ya hoy se le, se le, hoy, hoy se le dio ya chance de entrenar. Pues, pues yo creo que es muy probable que pueda regresar. Si no es este, contra Jaguares, contra Seattle ya lo podemos tener. Segundo que trae Lance. Pues es que el sueño Guajiro de regresar a CAP. Mira, la neta es que Capernick, a mí también. Me gustaba mucho Colin Kaepernick, ¿no? Pero, eh, si somos honestos, ya, El ya está 20. muy desencanchado, hermano. No sé si nos pudiera servir. DJ ¿Qué tripleta del MC, Ya que esté Greenlow, Warner, y como está jugando al Zahir, ahí les encargo. ¡Ya paramos, los jaguares! Mm -hmm. No se dejaban. Pasan los dos minutos. DJ Shark? ¿Quién es DJ Shark? No, no, me, no me suena, carnal. El Khalil 22. Dice. Regreso. Charlipa dice 71. No sé. Dice. Esas cebras sí se pasan de lanza bien gacho con nosotros. Sí, la neta es que sí. ¿eh? La neta es que. Tengo que decir que sí. Se superpasan de lanza. Oh, ¡Corre, corre, corre! Oh, este. De repente no nos marcan cosas que. A mí me da mucho coraje, ¿no? Digo, afortunadamente contra los Rams no pesó. Nada de lo que no marcaron, hasta de lo que nos marca, ¿no? Por ejemplo, esa, esa intercepción de Kagan Williams jamás en la vida fue, fue interferencia y no sé por qué la marcaron. Y la neta es que a mí esas cosas me dan mucho coraje. ¡Corre, corre, corre, corre, corre! Este 2022, ¡Y hay un castigo! ¡Me van a quitar dice. la notación! Ojalá fuéramos Buchaners Hague. Nah, los bucaneros no. Nah. Somos Niners forever. Dice. Creo que toda la temporada han estado pésimas las cebras. El Khalil 22. No, pues lo de no fue toque down. Point, so toque bueno, down. 3. Creo que la temporada ha estado pésima las cebras, Dark Suga. Sí, la neta, en general, ¿eh? En general han, han estado la horribles. Y dice. Yeah. i y Cam Newton Now regreso con Panteras cuando su carrera estaba en picada. Y no se diga Thibault porque no Capermick. Sí, pero sí viste los números de, de Newton. Creo que tuvo 7 yardas. Nomás tuvo un touchdown por tierra y eso, pues... No, o sea, yo no creo que Newton sea su resurgimiento. Yo creo que las, yo pienso que las Panteras se equivocan. Este chavo que traen al coreback Walker, creo que se apellida ese morenito. Yo creo que ese es el que le está moviendo a las Panteras, ¿no? Newton. Carlos Esquivel 343. Dice. ¿Qué onda con Ilaicio Michel? Ya estuve en las Yard en la NFL. Adoro ese pick. La neta sí, yo creo que miren ya de aquí en adelante mientras sigan Shanna High Lynch. Nos tenemos que emocionar, pero con los picks más bajos. Ya con la primera ronda y esas que ya ni tenemos, ¿no? Pero las primeras rondas ni hay que pelarlas. Lo bueno con San Francisco siempre llega en la, en la, en la cuarta y quinta ronda. <risa> Increíblemente. Muere ¿Dónde? El Cali 22 dice, la verdad no confiaba al principio en Michelle. No, yo tampoco, yo pensé que iba a ser... Padilla 71 dice, ¿crees que Bosa está a nivel de bat de los aceleros? Carlos sí, sí, escribe 343. Sí. Dice. Lo hacen para compensar que no draftearon bien al Inico jajaja. Ja, ja. se <risa> la verdad no confiado a Mitchell. Yo tampoco, yo pensé que había sido un, un pick mal usado. Yo hubiera ido por un linebacker y miren, cállese. Eh, ¿Crees que vos está a nivel de Watch? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, lo hacen para compensarse pues sí se equivocan en las primeras y luego ya en las últimas quieren el Kalil 22 yo creo que le sale de churro eh mal pick supongo sí Trace sermon ahí sí se equivocó San Pancho no híjole da lástima porque pues, se había visto bien en ohio no sé qué esté pasando con sermon luego son estos jugadores que ya les he hablado yo muchas veces de que no no este, pues, no están listos para la NFL dice, ¿y qué pasó con Cermen? Era mi gallo por cómo jugó con Ohio, pero ya ni se ve. No, pues ya ves que hasta inclusive ya eliminó todo lo que tenga que ver con los 49 de sus redes sociales, supongo que algo pasó, algo extra cancha. Bien, bien. Entonces, este. Yo creo que está, está, está complicado lo de. Lo de Trey Sermon. Quién sabe qué haya pasado ahí. ¡Hala! Quitamos un tiempo porque va cuarta y podemos tener el balón una vez más. Sí, es que en Ohio jugó muy bien, te digo, pero... ¿Y qué le pasó? Se nos desinfló el señor... El calil ...Sermon. Dice. No borro nada en Instagram. Charlie Padilla 71. No, dijeron que sí. Me emocionó mucho en la que se arriesgaron en cuarta y al final fue touchdown. Sí, la Carlos Esquivel 343. Dice. Yo creí que Sermon iba a hacer lo que ahora es Mitchell. O ¿Sabes qué pasa? Que Trey Sermon es más el, el, Un corredor como de Como, un, como de power ¿Me entiendes? Eh, ese lo trajeron para ganar 3, 4 yardas Yo no siento que lo necesitáramos Porque teníamos a Juszczyk, o tenemos a Juszczyk Yo creo que San Francisco Tenía que haber ido por, por un corredor como Mitchell Desde el principio Más de atacar, más, más rápido, más agresivos Como lo es este pues Sí, como lo es Bien. Como lo es este Jeff Wilson y Raheem Monster, y ahora Elaya Mitchell, ¿no? Se desperdició. No Estábamos un corredor con esas características, pero pues se agarró y pues ya ni modo. Ah, ¿quiere que me la juegue? ¿Por qué? No, yo quiero el gol de campo. Charly Padilla, 71. Dice. ¿Crees que se vayan a desinflar los en o los Rams? Híjole, pues quién sabe, los Rams, los Rams ya entraron en el, el Cali 22. Dice, en estándar te ataque. En estándar tie en ataque ahorita en el segundo medio, amigos. De guión bajo Blitz 53. Dice, Sermon, en mi opinión, no es un HB de 3 downs. No, es solamente para situaciones cortas. La neta es que eso es, eso es, eso es lo que es Trey Sermon para situaciones cortas. En, los cardenales ya se empezaron a desinflar, ¿no? Después de chamaquearnos, las panteras ya los hicieron ver su realidad sin Murray. Y los Rams con lo que les ha pasado ahorita, yo creo que... Muchos dijeron, en ESPN decían ese día que lo mejor que les podía pasar es que se iban a la semana de descanso, yo creo que no, después de perder, lo peor que te puede pasar es irte a la semana de descanso porque te vas enojado y estás dos semanas con esas ganas de regresar y luego el ímpetu te puede vencer y entonces si ganas este, entonces si vuelves a perder, ¿para qué te cuento? Eh, peligroso lo de los Rams, ojalá se desinflen y ojalá nos podamos ir metiendo por ahí ¿no? Arizona está cañón porque ya nos ganaron los dos, tendríamos que ganarles en récord no nada más empatar, con los Rams todavía podamos meternos a pelear Yeah, uno. Welcome to the family, bienvenido carnal, let's go Niners Jims 1 este. Dice Que se extrañara más Hallen, Gerdo, Patrick. <risa> <risa> <risa> Vamos a hacer una encuesta Dark Sugar. Dice <risa> A los Rams les toca Green Bay cuando regresen de la semana de descanso a los Rams les toca Green Bay Fíjate, eso también nos puede ayudar un montón ¡Ah! El, Khalil, El Khalil 22 Dice Jeff García Jaja <risa> Jeff García Llame, llame, llame este... Vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer esa encuesta fue muy buena la pregunta Ahí está la encuesta. Bien. Tienen un minutito para contestar esta encuesta, esta pregunta de los 54 mil millones de pesos. Y si a los randos toca Green Bay, ahí te encargo. Pueden perder uno más y nos podríamos ir acercando y cerrando increíblemente. Jeff García, ojalá. Jeff García era un gran coreback. Dice. Buenas noches, hermanos Niners. Tengo una pregunta que hacerles. Échala, y bienvenido. Buenas noches. Bloqueen, bloqueen, bloqueen. Corte, the giro. Eso. A Hurt Extrañan más a Jalen Hurt <risas> Definitivamente El hombre que no jugó un solo partido en San Francisco <risas> Y Kirkpatrick el que nos enseñó Cómo no se debe de cubrir un pase Y cómo no se debe de De, de taclear <risas> Bien RPO, ahí estaba Divo Samuel. El Echa TV la pregunta 22. a Franco Dice. Una arma peligrosa va a ser Trent Sherfield. Pues ya debería de estarlo siendo, amigo, pero no lo usan. Padilla Yo creo 71. que darle más chance. Dice. Hubiera estado mejor que llegara Fields que lance. Dark Suga. Pues tal Dice, vez. Por lo menos Head siempre nos va a dejar la duda de si era bueno. El Kalim pues mira, 22. Dice. Side. Tú lo predijiste Francuti 911 Dice Si los Rams al ser rivales divisionales Y nuestros vecinos y todo El haberles pegado cuenta como violencia doméstica <risa> Puede ser que, que Ahora les tengamos que decir los carneres Los carneres para ser más inclusivos <risa> Mira, yo pensé que iba a llegar Yo de hecho, yo era de los que creía que era, que era Justin Fields El coreback que iba a llegar a San Francisco Jamás me imaginé que fuera Lance Por eso perdí mi barba, ¿no? Pero pues modo eh, Si los Rams al ser rival Ya, ya. vamos a decir Los carneres, para que no vaya a haber bronca Porque ya después de la violencia a la que fueron sometidos Esta semana Este Está cañón <risa> El Khalil 22 Dice Te ataque Ah, tag en ataque, sí, cierto Va, vamos con el Taiken en ataque Muere, muere tú también Ahí está, ahí está el Khalil El Khalil, ya Tigan attack Venga, vamos oh, a ver Frankuti 911 Dice Debieron haber llamado al 911 Y hubieran arrestado a Kittel Atropelló a Miller y lo dejó planchado En el suelo Así. <risa> ah, También Dibosamo Samuel, planchó a varios ¿Se acuerdan que muchos de la afición Nainer no quería a Mac Jones? ¿Qué tal les quedó el ojo con lo que está haciendo en los pads? Uy, ¿se me lastimó quién? Carlos Esquivel 343 Brandon Dice me Algo que creo que no le hemos dado mucho crédito es a nuestra línea ofensiva Se la rifó no solo contra Donald, también con Von Miller El Khalil 22 Dice, Ahí está. touchdown, George Hill. El castigo Himzuno Dice Se podría conseguir una botarga De MC Bay para llevarla a todos Los partidos Para eso de la inspiración de Shanehan Fíjate que bueno, vámonos, Vamos a ponerle pausita Porque hay varios comentarios y si no, no me concentro Bueno, como muchos de los afición Niner no quería a Mac Jones ¿Qué tal les quedó el ojo con lo que Frank están haciendo? Pues mira, yo no dice, lo, Yo no se me hace los tan Los tienen una excelente línea ofensiva tiene todo el día para lanzar, que QB no jugaría bien con una excelente línea. Eh, además ahí es mucha onda el sistema, amigo. Josh McDaniels lo pone en las situaciones idóneas. Si, si Jones hubiera llegado a un equipo, no sé, a los jaguares o a los Jets, no estaría haciendo lo que hace. Algo creo, que no les hemos dado mucha gracia. La línea ofensiva jugó bien, pero ahí hay un punto importante. San Francisco no jugó tanto play action. y jugó mucha escopeta. Eso le dio más tiempo el a Garoppolo. Dice y tienen a Belichick. Además, es eso, o sea, Belichick, Josh McDaniels, o sea, está también muy bien cobijado el señor eh, McJones. Uy. Yo estaba pensando que le pusiéramos este... Le pusiéramos mica amarilla a todos nuestros jugadores No puede ser Me pararon ¿Pueden creer eso? La línea ofensiva de los Pats también ayuda muchísimo. Dark Sugar dice, mi punto es que Jones tiene talento. Para mí sí era una opción entre fields y lances pues pudo haber sido o sea, talento tiene pero mira la neta es que quién lo iba a saber uno lo veía gordo no sin forma su, su, su pro day fue nefasto yo vi su pro day y la neta es ah. 911 dice nuestra línea ofensiva, alas cerradas y fullback están hechos para el juego por tierra, cada juego tendría que ser así, no entiendo por qué hasta ahora jugaron así, así llegamos al Super Bowl. Charlie Parilla es que, es que 71. Sí. Dice, ojalá que si sí vengan al Estadio Azteca el próximo año. Pues parece que sí, amigo. Ojalá. Crucemos dedos. Sí, es que si jugamos más formación escopeta y, y, y eliminamos un poco el play-action con Garopolo, nos, le ayuda a tener más tiempo porque tiene una yarda más y pierde un tiempo menos al entregar el balón o al hacer el engaño. Entonces eso le dio mucho tiempo a, a Garopolo porque a la línea sí la estuvieron empujando súper rápido los carneros. Pero de ese segundito de más que tuvo Garópolo le ayudó muchísimo en este partido. Espero que sigan jugando más formaciones completa los Niners. De aquí en adelante. Y sí, de acuerdo Francuti, nuestro, nuestro equipo está hecho para correr el balón. Para correr, correr, correr. No entiendo por qué. ¡Ay, no puede ser! No entiendo por qué querer esa, esa, esa obsesión de Shanahan de querer lanzar y lanzar contra Colts y contra Cardenales ni al caso. Estos jaguares siempre se me indigestan demasiado y yo espero que no vaya a pasar eso en la vida real. Francuti 911 dice, el desgaste que les provocaron Al medio tiempo ya los tenían molidos Es correcto, esa ofensiva de más de 11 minutos Charlie Que es la Padilla, más 71. larga de la temporada hasta ahorita Alzair jugó bien chingón Sí, Alzair sí jugó bien, bien chido Estuvo, o sea En tiempo, eh, velocidad, agresividad O sea, alza gira así lo queremos ver Pero beso o sea, ya no hay manera de parar a los jaguares No puedo ¡Ah, no puede ser! Los 343 Dice Mejor que jueguen bien los jaguares aquí y no el domingo El acuerdo, Dice Donald ya se sabe quién es de Evo sí. Yo creo que sí. Yo ya dudo mucho que se le olvide quién es Divo Samuel al señor Aaron Donald. 1 dice... Creo fue el primer partido que la ofensiva le dio tiempo para recuperación a nuestra defensa. El Khalil 22. Sí, de hecho sí. Y la, de la defensiva Intenta de los Rams... Estaba molida. Sí, ahorita voy a intentar a correr el balón porque ya lo que necesito es acabarme el tiempo. Estos cuates no los he podido parar. Y que hace rato me robaron la anotación. Si era de Kittle no acepté el castigo porque pensé que era touchdown y me dejaron en la 1. Entonces esto ya se me complicó demasiado. Como yo si sí rompen las tacleadas Yo no puedo A ver Ya van tres tacleadas que me rompen Que los pude haber tenido atrás Ya se me lastimó ¿Quién? Maurice Horst Ok, qué la no señores, ¿eh? ya casi me tenían atrás Casi, pero no Frankuti 911 Dice La verdad no creo que sea momento de juzgar a los QB novatos Hicieron lo mismo con De Evo Una gran cantidad pedía a J. Brown la temporada pasada Y ahora no los escucho El Khalil 22 Dice un pase profundo a Ayuk El pase profundo a Ayuk okay. me la va a jugar chavo ¿eh? y nomás no me sale y en ti recaerá la derrota de los Niners ¡Ah! Is... ¡Oh, ¡Sí! ¡El Kalik sabe! <risa> ¡El Kalik nos está dando la victoria! Ya <risa> o sea, nomás esa chula de pase ¿eh? ah, También la peleé, también la peleé Porque si no, era intercepción es que se quedó el safety, por eso sí le tiré Si no, ni más que te hago caso Charlie Padilla <risa> 71 Dice igual Dark Suga Dice Manos seguras cuando quiere Cuando quiere No, jugó bien, eh. también fue de los que jugó bien esta vez Jala, jala, jala, casi, casi, casi Ya estamos ahí, ya estamos ahí el Khalil 22. Vamos a llegar a la pausa a los dos minutos. Sí, ahorita nada más fue para llegar a la pausa a los minutos. Vamos a ir con George. El Khalil que es mi coach el día de hoy y todo está saliendo al pie de la letra. Charlie Padilla 71. Dice, pa' que dejen lanzar profundo a Buslayer. <risa> Betiski oh 33. Dice, haz una intercepción. Ahí está. Kalduchek, touchdown. Hil uno. Dice, con lo que está jugando Alzheimer, ¿crees que Green Lab le quite su puesto? No, yo creo que los pueden mover bien, o sea, eh, eh, Warner va a ser el, el, el, el Sam Mike. El, el, el, ¿qué, es el, ¿Qué es el central? ¿El Mike? Sí, ¿no? ¿O es el Sam? Bueno, la cosa es que se pueden repartir el Sam, el Mike y el... Ay, ah, se me fue el nombre de otro backer. El Sam, el Mike y el... Will. Los, los tres pueden ser Sam, Mike y Will, yo creo que no... Van a tener mucha bronca en jugar los Legión tres. Bajo la, la, 53. la defensa es 43. Dice. Wheel. Will. Will, Charlie Padilla 71. Dice. <ríe> Lanzale el balón a la cebra en los huevos como en golpe bajo. <ríe> el Khalil 22. Lo que pasa es que no aparecen los árbitros, sino sí. Hola YouTube. Hola YouTube. <ríe> ya mérito nos despedimos de YouTube, pero seguimos aquí en Twitter. <ríe> El juego ya casi está en el bolsillo, ahora sí, no hay manera de que me... pero pusieron muy perro acá a, a Trevor Lawrence, como si fuera el nuevo Aaron Rodgers o algo Frank así. Puti 911 dice, ¿Ah? así como hemos criticado mucho las elecciones de draft, es justo darles un reconocimiento por los aciertos, Warner. Kittel, Ward, Bosa, De Evo, Michelle. Sí, es correcto. O sea, han tenido muy buenos picks. Pero todos esos que mencionas al Bosa, todos han sido muy bajos. O sea, de terceras, cuartas, quintas, rondas y sextas, Michelle. El problema con Shanahan y es que han desperdiciado primeros y segundos picks en jugadores que no han servido para nada. Si no, imagínate el equipazo que podríamos haber armado. eh. Ahí te encargo. Por eso se les critica. El Khalil 22. Dice. Solo Montomas. Otro, otro bodrio. Neta ya también hizo un, hizo un especial de eso. Hablando de los drafts de los Niners. Y como no. O sea todos los jugadores que se dejaron ir. Y lo que... Y lo que no, este, no ha funcionado De lo que trajeron no, O sea, pudimos tener a Dishon Watson Pudimos tener a Patrick Mahomes Pudimos tener a Jamal Adams Pudimos tener un montón de ah, Holding y no lo marcaron Frankuti 911 Dice Pues sí, pero atinable sea la ronda que sea Es súper, súper complicado Ningún equipo es consistente en eso El Cali 22 Pero un año, cuatro, cinco Warner Charlie Padilla 71 Dice Sanders de los vaqueros es el que anda en los vaqueros Ajá A mí por eso me molestó mucho Yabón Kilo Miren No es que la tenga con Yabón Kilo Pero Charlie padilla traer a Yabón Kilo Dejamos dice, ir A Tristan a, a, a CD Lamp Y a varios jugadores que Estaba Jerry Judy disponible O sea por eso, mi molestia con el señor Yabon kilo que no es culpa de él, ¿no? O parece que no sé para qué lo drafteo. Sanders de los Vaqueros, que anda con lo... también el esquinero este que agarran los Vaqueros, que no sé cuántas intercepciones llevan. Fíjense, lo pudimos tener a Sante Samuel. Lo dejamos ir este año, ¿no? En fin. ¡Ay! ¡Sí! ¡La agarró! Hasta esa le salen a Lawrence Frankuti 911 Dice Ja, ja, ja, ja de hecho han sido 10 años de malos primeros picks como te comenté la otra vez sí. Ay sí la agarró El único que ha valido la pena ha sido eh, Nick Bosa El Khalil 22 Dice Espera el regreso de patada Se acabó Sí señores, ahí está el resultado Le vamos a ganar a los jaguares Vengo del futuro y lo vieron aquí en Canal 49 Le vamos a ganar a los jaguares A lo mejor no es tan fácil como pensamos Pero le vamos a ganar 24-14, el pronóstico de Canal 49 Yomeniu, ¿qué pedo? Yomeniu, pues no debuta Dice Adiós Yo te tuve 911 Dice, Dix es malo en cobertura, fíjate lo queman mucho, pero tiene un imán para los balones. Pues con eso, carnal. Adiós YouTube, despedimos la transmisión en YouTube. Este, hoy sabadito, ¿no? Ya mañana apoyar a los Niners contra los Jaguares de Jacksonville y pues y, vámonos y con todo. Go Niners, despido transmisión aquí en YouTube y seguimos en Twitch. Vénganse para Twitch para seguir cotorreando, Go Niners.